Hola a todos, soy el demonio de y hoy quiero celebrar los 30 años del TV3, ¿y por qué? Porque yo estuve a punto de trabajar allí, ah sí, y también conocí a maripa G que me dijo que yo estaba muy sexy. <risa> Estás muy sexy. Gracias. Pues mi programa favorito de TV3 fue la Vanessa en el juego de, del Secle. O como se llame, claro. El Joc del Secle. ¿Por qué me gusta ese vídeo? Porque yo he contratado la actora, la actriz, para que, para que haga un anuncio de reciclaje. Claro que sí, en Productions TV estamos a favor del reciclaje. ¿Y a ver tira? estira? ¡Oh, vidro! felicitar felicidades TV3. Y como regalo, he diseñado ese logo para que lo pongáis. Muchas gracias. Quiero verlo en la tele ya.